Un cliente es un equipo que hace parte de la red y con el cual se establece conexión con el servidor de datos por medio de Internet o de área local. En los equipos cliente solo se instalan los archivos de funcionamiento del sistema. No se instalan en el cliente el motor de base de datos, ni las licencias, ni las áreas de trabajo. Recordemos que estos se crean directamente en el equipo en el cual se realizó la instalación en modo servidor de Contapyme. Vamos entonces a ver cómo realizar la instalación del cliente de Contapyme desde el portal de clientes. Una vez hemos ingresado con nuestro usuario al portal de clientes, nos ubicamos en el menú principal y seleccionamos la opción Instaladores. Allí vamos a encontrar el menú Instalador de Contapyme y dentro de este menú tenemos las diferentes opciones de instalación. En la opción Instalación, Cliente, Servidor, seleccionamos la opción Cliente. Allí podemos visualizar los pasos para realizar este tipo de instalación. En el segundo paso encontramos el enlace para realizar la descarga del instalador, mostrándonos el tipo de instalador, en este caso con Tapime Cliente, la versión, el release y la actualización disponible. Damos clic en él. Y en la barra inferior podremos ver el proceso de dicha descarga. Una vez finalizada la descarga, damos clic en el instalador en la barra de descargas para ejecutarlo. Y se abre la ventana con los pasos a seguir para la correcta instalación del sistema. Primero se nos muestra la ventana de bienvenida, en la cual podemos confirmar que se realizará la instalación de Contapyme Cliente, indicando la versión, el release y la actualización, y nos indica que este cliente permite conectarse a un servidor de datos de Contapyme. Damos clic en Siguiente para continuar. En este paso podemos visualizar el acuerdo de licenciamiento entre Insoft y el cliente, en el cual se encuentran las cláusulas de cumplimiento dispuestas para Contapyme versión 4. Para continuar, debemos seleccionar la opción Acepto los términos del contrato de licencia y damos clic en Siguiente. Ahora se nos muestra información importante acerca de la instalación del sistema con respecto al antivirus que se tenga instalado. Se muestra una advertencia en la cual se indican los pasos a seguir en caso que el antivirus reporte algún archivo de la instalación como posible amenaza. Damos clic en Siguiente. En este paso se nos muestra la ruta en la cual se instalará con Tapime Cliente versión 4. El sistema toma una ruta por defecto y es la que visualizamos aquí. Esta ruta puede ser cambiada por el usuario para indicar la ubicación requerida. Lo más recomendable es dejar la ruta sugerida por el instalador. Damos clic en Siguiente para continuar. Ahora el sistema nos indica que se encuentra preparado para comenzar la instalación y se nos muestra la configuración actual. Podemos visualizar el tipo de instalación que estamos realizando, en este caso cliente de Contapime. Nos muestra también la carpeta de destino, es decir, en la cual se instalará Contapime y nos muestra finalmente la información del usuario. Una vez hemos verificado que esta información es correcta, damos clic en el botón Instalar y se inicia el proceso de instalación del sistema. Finalizada la instalación, el asistente nos indica que Contapyme Cliente se ha instalado correctamente. Si deseamos ejecutar el programa una vez se cierre el asistente, activamos la opción Ejecutar Programa. Y damos clic en finalizar para cerrar el asistente de instalación. Veamos que en la instalación de Contapime Cliente el asistente no nos solicitó que indicáramos un número de licencia, ya que las licencias se definen en el equipo servidor al cual nos vamos a conectar con el cliente que acabamos de instalar. Así de fácil es instalar Contapime Cliente desde el portal de clientes. Veamos entonces que una vez instalado el cliente de Contapime se nos crea el acceso directo en el escritorio. Para ejecutar el programa damos clic en el icono de Contapime Cliente. Y vemos cómo inmediatamente nos aparece la ventana de conexión. En el campo Servidor de datos registramos el nombre del servidor al cual nos vamos a conectar. Puede ser también su dirección IP o una URL. Registramos la información del usuario y la contraseña. En el campo Más opciones, seleccionamos el área de trabajo y la licencia con la cual nos vamos a conectar y damos clic en el botón Conectar. De esta forma se inicia el sistema para empezar a trabajar en él.